Señores, y continuando como es contenido, pues el, la famosita serie del Juego de Calamar ha dado mucho de qué hablar y es que, que advierten alumnos realizan retos violentos con esta famosa serie en Bélgica. Y es que escuelas municipales de la comuna de Erquelines emitieron una advertencia a raíz de informes sobre alumnos que participan en un peligroso juego inspirado en la popular serie surcoreana de Netflix, El Juego del Calamar. En un comunicado publicado en redes de esta semana, las escuelas municipales se dirigieron a los padres de familia. Estamos muy atentos para detener este juego malsano y peligroso. La publicación fue hecha después de descubrir que varios niños estaban recreando luz roja y luz verde, en el que jugadores con poco dinero Compiten en concursos mortales para conseguir una jugosa recompensa. Jugaremos, muévete luz verde. En la versión creada por los niños belgas, el perdedor recibe un puñetazo en lugar de ser ejecutado. Oye eso. Los directivos de las escuelas imploran a los padres que hagan que sus hijos sean conscientes de las consecuencias que esto puede provocar. No es la primera vez que el juego de calamar, esta serie de Netflix, tiene un impacto negativo en el mundo real. En el mes pasado, un surcoreano recibió Miles de llamadas telefónicas y mensajes de texto Después de que tu número telefónico Apareciera en la serie Es un Jugaremos caso Fuera, fuera de control Imagínate los muchachitos de aquí jugando eso Los sí, pero muchachos Que, hay, que son hay, tremendo. Sí, pero que hay diferentes juegos Pero el que más es de la muñeca Que sí, me ha gustado que más porque Hay, hay juegos que ya está con canica eh, con bola Con la soga Sí, también. con la soga eh, sí, Con la de instant story hay un hay un filtro con la muñeca son sí. juegos sí. populares de Corea del Sur. Sí, pero de la, eh, la gente eh, tiene que saber eso. O sea, sí, son eh, juegos el, típicos, el, el, de el de la juego. galletica aquí, está como, difícil. Como aquí que sería el el juego nosotros hablamos sí. un día de los juegos viejos que nosotros el jugamos hueco, antes. Pero es, para para mí, sí, para sí. mí, para mí el, el más difícil es más difícil de la galletica. Sí. Galletica. <risa> Ahí tú sudas frío en la <risa> galletica. Claro, de una vez yo la vi. I <laughs> Señores, no, esperemos en Dios mira que esto ella, no hace no, no, mañana. Mira, lo bueno es que todavía los chamaquitos todavía no... La no lo intenten en casa, no, digan no, que, no, que no, no lo intenten no en casa. Jugando por, no, la, no, por eh, las restricciones eh, del COVID. No, es, es que había... aquí a, aquí los <ríe> niños están muy adelantados para venir y que con, con esa vuelta a Villalona. Los niños, mal, no, no, los, los niños jugando. están haciendo mandado a 50 horas una bicicleta. <ríe> eso Ellos es cierto. Ellos están en eso, ¿no? Tú quieres poner una descarga, yo sé dónde ven. Me tiene a 25. Ay, José, no, ya es eso verdad, no venga usted. Ve Dique, que, que a, a, a esos jueguitos que ya eso no se usa. No, no se usa. Dice, un, vestido, un yo conozco. <ríe> <ríe> <¿Qué> <ríe> verde, <a nivel? ríe> es cierto, <ríe> no, <ríe> pero mira, hay que tener cuidado porque está pasando mucho eso en las escuelas de Bélgica porque ya ellos, pues, sabemos que muchos países ya han dejado de usar la mascarilla y estamos viendo su normalidad ya porque se han vacunado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué <ríe> ese jueguito. De que hay, antes tú decías, aquí vamos a jugar topado, vamos a jugar jumbo, aquí vamos a jugar la trompa. Si yo digo, verde, este es como mariposita linda, el punto era, tú llegas a topar la pared, uh -huh. no darle algo que la cae. Tú cara? llegas a, jugar a la trompa. A la trompa, ¿no? Ya vesito Bermud, ¿tú jugaste? No, o sea, no. no, no. ¿Cómo? Okay. ¿Cómo? <risa> Entonces... Hay que tener cuidado, porque hay alguien que, vamos a decir, un niño que esté viendo que no haya visto la serie, vamos a jugar, ¿eh? pero ven, juego no, te va a entrar o no va a entrar a jugar, y tú entras. Entonces, llega, juega de luz de mira, una pecosa hay quédate Entonces, ya después viene el papá a quejarse, va a decir, tú no te puedes quejar porque el niño te dijo que sí que iba a jugar. <risa> Lamentablemente. Tu hijo dijo que sí que iba a jugar, entonces hay que tener cuidado con la lo que línea. están viendo los muchachos. Así es el juego que yo le decía a Angel que tenía que hacer de los guacales de, de cerveza, Coca-Cola. La... <risa> que todo los niños. Crucha, sí, que lo Exactamente. Eso no duró mucho, ¿no? Dime tú y Angel no Eso lo dice. no dijo, duró mucho, porque se partió, eh. <risa> yo te voy a decir a ti. <risa> Oye, mamá. Oye yo madre, que a que, que yo no subiera a un huacal y me cayera ahí, eso es lo que tú querías. No, no, tú, no, no se, que no quisiera, Sabía no. que tú te ibas a caer. Tú no confies. Eh, en, en y en los <risa> huacales flojos, tú, tú confías, súbete tú. <risa> Señores, no, estos jueguitos son peligrosos, esta serie, esta serie. Esta serie que son que se hacen viral, hay que tener cuidado. Una serie, una niños. serie que es para mayores de 18. Yo no sé cómo es que unos estos niños de de Bélgica se están metiendo, se conocen estos o sea. niños saben de todo ellos entran a netflix y ahí mismo con lo de esto y la ponen claro, y, la ven. y ven en ya mi esto equito. está bastante avanzado eh. no porque lo ven de que ven la claro. figurita o algo de una vez Sí, entra por los padres de Bel. Los ah, padres de Venoma. Y si, si eso es allá imagina, manera. Imagínate aquí. Si eso es allá, imagínate aquí. aquí. Los padres de lo manera. Aquí le dan la tableta para que se mullen Toma ahí. Ya, resuelve. Claro. Cállate. Este. Hay que chequear oh. el contenido que están viendo. Señores, saludando allá del pueblo, ahí está Aquino, José Miguel Vidó el Play. Nos manda un saludo. Dice, préstame en mí, para pa mí claro. eh, tan Amable y que presta aquí. Amable y <ríe> que presta. Ya ustedes saben.